Hola, eh, bienvenidos a Bodegas Altanza, eh, bodega situada en Mayor, en el corazón de la Rioja Alta, la de O Rioja. Mi nombre es Ervigio, Ervigio Adán, director de exportación de la bodega, parte de la familia propietaria. Es una bodega pequeña, familiar, con viñedo propio. Y hoy quería presentaros eh, nuestro Sierra Mágica, Vendimia Seleccionada. Es un vino muy interesante, muy especial, porque es un, un vino todavía joven, afrutado, fácil, sencillo para tomar una, cualquier cantidad con cualquier comida, pero a la vez ya es un vino con cierta complejidad, que ha estado envejeciendo seis meses en barrica de, de roble, de roble de buena calidad. Y bueno, es un vino que, como veis, es un, un vino con un color muy bonito, muy intenso, muy agradable, que a la vez tiene un, este aroma del toque de la barrica con cierto toque de especia, muy equilibrado, muy fácil de disfrutar. Y en boca, pues muy agradable. Un vino suave, que va bien con, con casi cualquier cosa que, que se pueda comer, desde comidas con un poquito de sabor, algún pescado graso, alguna pasta, algún arroz, a cualquier tipo de carne de embutido. Hoy hemos decidido marearlo con un plato muy típico del norte de España, eh, es un plato de changurro, que es un, un cangrejo, un tipo de cangrejo de aquí del País Vasco, que es un cangrejo con mucho sabor y que a ese tipo de vino suave, afrutado, pero con ese toque de complejidad, pues le, le va maravillosamente. Así que desearos todo lo mejor desde de La Rioja y un fuerte abrazo y mucha salud.